Noti señales a las 7 de la noche, Noti señales. Hey, todos sabemos que hay varios noticieros. Sí, los hemos visto, pero ahora existe una propuesta alternativa, noti señales. Ve aquí las noticias del mundo y el territorio nacional, infórmese sobre educación, accesibilidad, justicia, movimientos asociativos, entre otras temáticas de interés que visibilizan los derechos de la comunidad sorda. La cita es este próximo viernes a las 7 de la noche. ¿A quién va dirigido Noticeñales? A personas sordas, sus familias, líderes, emprendedores, funcionarios del gobierno. Pero no solamente a ellos, es para toda Colombia en general. Conéctate a Notiseñales es transmitido a través del Facebook de FENASCOL y la señal en vivo de FENASCOL Digital, un portal donde encontrarán diversos contenidos para la comunidad sorda. ¡Vamos! ¡Conéctate! Desde todos los lugares del país trabajemos por Colombia por una toma de conciencia, porque sin derechos no hay inclusión. Recuerda la cita que tienes con nosotros.